Bueno, entonces aquí estamos en San Carlos, el capital departamental del departamento de Río San Juan. Estamos con la compañera Claudia Carolina Alaniz y el compañero Pedro Olivas Alaniz. Queremos hablar un poco de, del terrible acontecimiento en que lo, los activistas del movimiento campesino, del movimiento anticanal, asesinaron al compañero Lenin. Alanis, ¿verdad? Lenin Ernesto, Vivas Alanis. Sí. Quizás Claudia y Pedro, ustedes podrían decirnos qué pasó ese día. Bueno, ese día fue pues, una, una experiencia terrible, ¿no? Por el dolor que nos causaron. Ese día, el este, 12 de julio, eh, Lenin estaba en el Morrito, el departamento de Río San Juan, en la estación policial. Los tenían ahí y este, de pronto yo lo llamé como a las dos y cuarto de la tarde. Nos estábamos comunicando porque aquí en el departamento de Río San Juan ya se habían dado algunas manifestaciones de estos supuestamente líderes campesinos anticanales. ¿no? Este, andaban ellos, siempre llegaban a los municipios como ejerciendo temor porque en varias ocasiones aquí a San Carlos vinieron y en una de las ocasiones tiraron balas y eso entonces ese día en el morrito yo estaba hablando con Lenín y él me preguntaba que si había marcha aquí yo le decía de que no y entonces él me dijo este y le vi ahí Sí mamá me dice están entrando ¿Nah? y después te perdí la comunicación con él pero eh, tengo entendido que era que ellos ya estaban llegando ahí y, y ya estaban haciendo de sus fechorías, pero yo no sabía. Pedro estaba aquí en la casa y de pronto, como a las tres y cuarto, tres y media, más o menos, Pedro me dice, mamá, están atacando morrito Mi reacción fue, así, pues, sorprendida. ¿Cómo? Sí, me están atacando morritos, me dice sí Y yo le digo Nadie llame a Lenín Porque no vaya a ser que por querer contestar el teléfono Lo vayan a matar Y de pronto, claro Uno se desespera, la desesperación como madre pues de saber qué es lo que pasaba Yo comencé a quererlo llamar Pero directo al buzón, directo al buzón pero yo le decía a Pedro, Pedro, este, ¿qué sabes? Entonces Pedro Mama, no sé nada, me dice, Leo, Pedro, vos tenés amistad, buscar, eh, con eso desde el internet, de esas conexiones, uno se puede dar cuenta qué es lo que está pasando, no sé. Como allá, como a las 5, 6 de la tarde, me dice Pedro Mama, dicen que hay cuatro policías muertos, pero antes de que Pedro me diera esa noticia yo llamé a la policía de aquí que qué pasaba, que me informaran pues. la policía me dice va el refuerzo para allá Claudio no se preocupe, bien ore por su hijo sí, pero lógico uno como madre tiene presentimientos, ¿no? yo este estaba en el patio me fui al patio porque yo este tenía a la niña de él aquí y yo para que la niña no me viera llorar yo me fui al patio y, y yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Este, ya tenía mi presentimiento de que lo habían matado. Yo caía de rodillas y yo lloraba y yo decía, Señor, esto que yo estoy sintiendo, decime que es mentira. Decime de que no es cierto que mataron a mi hijo. Y de pronto este, alguien me llamó y, y yo le digo, quiero que me diga la verdad. Dígame. Sí, Claudio, no pues, Mataron a Lenín. Yo sentí así de que era mi hijo. Y yo digo, y así, más allá de, del dolor que uno siente, la impotencia que a veces uno siente. Pero digo, él, yo solo retrocedía el cazar para atrás. Y recordaba con qué emoción mi hijo llegó a la policía, se fue a la academia a estudiar. Y digo, y así, cuando él venía, cuando estaban este, los benditos tranques, cuando estaban las benditas negociaciones de esta gente de la alianza cínica, sí, son cínicos descarados, porque ellos estaban tramando el golpe de Estado. Y este, cuando eso pasaba, que acuartelaron a la policía, mi hijo no venía porque los tenían acuartelados, no salían de la estación de policía. Y más sin embargo, digo yo así, la, la cizaña, digo yo así, la crueldad con lo que hicieron, digo yo así, este acto, bochornoso. Un actor, digo así, sí, terrorista, condenable, porque a mi hijo lo mataron y despiadadamente se acercaron, como le digo, así, como que le estaban dando tiros de gracia, y sí, digo, tal vez gracia, porque él dio su vida, su esfuerzo, su sudor, su desvelo por este pueblo. Entonces, digo yo así, él con amor dio su vida, pero, digo yo, esta gente no ven más allá que sus propios intereses. Porque, este, aquí la historia por sí sola habla, cuántos años pasaron ellos en el poder y nunca hicieron nada por el pueblo. Nosotros que sentimos el dolor, nosotros que lo vivimos de cerca, porque a Lenin ellos enseñaron a Lenin le dieron más de 18 tiros en su cuerpo y no de un solo calibre, de varios calibres, o sea, varias armas, no solo uno, le disparó, le dispararon varios. Lenin perdió un ojo, ahí están las fotografías, ustedes lo pueden ver, cómo lo dejaron. Alenín. Wow. el brazo desbaratado, en su cuerpo cantidades de balas. Personas como Carlos Fernando Chamorro alegaron que fue la misma policía que habían disparado contra uh, la, sus propias camaradas. ¿Qué, qué, ¿Qué responden ustedes a Carlos Fernando Chamorro? Lo que ha hecho todos los integrantes de la Alianza Cívica ha sido una campaña de mentiras para tergiversar todos los acontecimientos que ocurrieron durante el año 2018. Y uno de ellos fue lo acontecido el 12 de julio en Morillo. Medardo Mairena, junto con Francisca Ramírez, su único objetivo siempre ha sido desestabilizar este gobierno y no desaprovechar una oportunidad de lo que sucedía en el 2018 tanto así que no era la primera vez que ellos llegaron a Morrito llegaron en reiteradas ocasiones a como lo hicieron aquí en San Carlos a amenazar a la población sacaron armas de fuego la oposición en Nicaragua siempre dijo que sus luchas eran pacíficas y que no usaban armas de fuego, una total mentira porque siempre manejaron armas de todo tipo de calibre llegaron a Morrito y amenazaron a la alcaldía, amenazaron a la gente, amenazaron a la Policía Nacional. ¿Qué se valió de ellos y de toda la oposición? Que la policía estuvo acuartelada y durante ese tiempo ellos aprovecharon para cometer su fechoría. El 12 de julio, más de 200 campesinos, tranqueros, provenientes de los tranques de San Carlos, Morrito, Morritos, Lóvago, llegaron a Morritos y llegaron con la única intención de asesinar porque ese día 12 de julio por la mañana la oposición realizó una marcha denominada juntos somos un volcán y ellos amenazaron en todos sus medios de oposición de replicar esa marcha en los diferentes departamentos y lo cumplieron a cabalidad porque llegaron más de 200 asesinos y atacaron la delegación policial su único objetivo ...aprovecharse y hacerse de las armas que tenía la Policía Nacional. Ellos llegaban también con el objetivo de asesinar a la alcaldesa de Amorrito. Aquí en San Carlos vinieron en varias ocasiones. Y en varias ocasiones que ellos venían con famosas marchas que ellos hacían. ¿Sí? Y tras las marchas ellos sacaban armas. Y no tan solo en San Carlos... En otros municipios, en San Miguelito, llegaron y quisieron hacer lo mismo, pero el pueblo de San Miguel se volcó y no los dejó, los sacó. Eh, este también a Morrito llegaba. ¿no? Antes del 12 de julio. Antes del 12 de julio. Ellos hicieron varias marchas antes del 12 de julio. ¿no? Y en este, yo recuerdo que allá en Morrito a mí me platicaba de que ellos habían llegado ¿verdad? varias veces antes y siempre este, disparaban al aire, disparaban al aire. En, en esas marchas. En pacíficas. esas marchas, en esas marchas supuestamente pacíficas, que no, que no tenían nada de pacífico, lógicamente. Y entonces ese, ese día 12 de julio ¿verdad? llegaba y este, la policía santo voy a cisarla porque no tuvieron la malicia que ellos tenían ya. Ellos ya tenían su plan orquestado. Una de las cosas que ha tenido el gobierno del comandante Daniel ha sido siempre llevar las cosas, situaciones como estas, por el buen camino. Siempre en beneficio de la paz de las familias nicaragüenses. Y ante esa situación, la Policía Nacional siempre actuó apegada a derechos en defensa de la paz y la tranquilidad de la familia. Por tal razón, la oposición se aprovechó de eso para cometer sus delitos. Porque no solamente en Río San Juan se vieron asesinatos de compañeros sandinistas y de policías también. Han sido prácticamente más de 20 hermanos policías que fueron asesinados por la oposición durante el intento de golpe de Estado contra el gobierno sandinista. Medardo Mairena junto a Pedro Mena, ellos llegaban a los diferentes tranques que se levantaron en el territorio nacional y uno de ellos fue los tranques que instalaron en, aquí en Río San Juan. Francisca Ramírez, ella simplemente no participó de una manera directa, pero sí es una de las artífices de todos los asesinatos que se realizaron o que se hubieron en los tranques de la muerte. Porque a las personas, al nicaragüense, se le amenazaba en los tranques, hubieron violaciones, se les cobraba peaje a toda aquella persona que quería cruzar para llegar a su vivienda, a su hogar, pero tenían que atravesar esos tranques y se les cobraba. Los campesinos que se mantenían durante esos tranques, ellos tenían armas. Simplemente que cuando llegaban sus medios de oposición, simplemente escondían las armas, porque claro, obviamente, no era en su beneficio, que la gente mirara las diferentes armas que ellos tenían. Carlos Fernández, Carlos Chamorro, lo sabe muy bien. Y toda la oposición sabe muy bien que ellos manejaron armas. Fueron financiados por las diferentes instituciones no gubernamentales. Fueron financiados por ellos y adquirieron sus armas. Aparte de todas las armas que le fueron también robadas a compañeros policías cuando fueron asesinados.